una canción a ella y a su novio una canción que se llama él y yo a ver qué les parece ¿eh? tu novio es el clásico puñetas que se pone unas calcetas con zapatos de vestir el típico ser no evolucionado neandertal acelerado de esos que me hacían bullying tu novio es un excelente atleta que juega sin camiseta y casi siempre mete gol. Y yo que no puedo ir ni a la tienda o subir una escalera sin usar salbutamol. Para de cuando le ves un tubito que le hace... Tu novio usa palabras como Aiga, súbete para arriba y fuiste... El español y yo que tengo un léxico avanzado, siempre ando tartamudeando si quiero hablarte de amor. A tu novio le encanta la parranda, brindar con música banda y ver los reality shows. Y aún así te tiene enamorada y yo no puedo hacer nada para salir de la friendzone. La cerveza de dos tragos eructa como espartano mientras pide su refil. Tu novio tiene más de mil defectos, pero aún con todo y eso, él te tiene a ti. Se toma fotos levantando pesas y se depila las cejas para verse algo mejor. Tiene intelecto abajo del promedio y aunque no le tengo miedo. No le cuentes por favor Si tú decides entre él y yo que con él estás mejor Entonces me voy en paz Si lo prefieres que Dios te bendiga Si te engaña con tu amiga te mereces eso y más Mas no vengas quejándote conmigo Yo no quiero ser tu amigo ni tu hombro para llorar por otra más buena un día te deja, ja, qué bueno por pendeja, no busques a quien culpar, pues como dice tu novio, tú lo como